Vamos a hacer un lindo live para hablar un poco de la situación ahora de la cuarentena del coronavirus. Yo también estoy aquí encerrado en una de las habitaciones que son las 12 de la noche en Barcelona, España. Llevamos día número 19 encerrados. y eh, por supuesto que para los compañeros de, de, de la instalación del aire acondicionado es este, un problema pero lo positivo es que eh, este este parón obligado que tenemos lo podemos aprovechar para hacer digamos un lanzamiento de lo que de lo que vamos a hacer aquí dentro de dos tres semanas cuando volvamos al trabajo. Tengo una lista aquí de, de, de temas para tocar. Los invito que si quieren eh, ir preguntando también puedan participar. Yo les voy a ir respondiendo en la medida de lo posible. Y, y bueno, eh, un poco... ¿Qué es lo que estamos viendo? Hola Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí en España está, eh, para que se haga una idea en el contexto, aquí en España está todo el país absolutamente parado en su totalidad. Está todo suspendido, cancelado, pausado mmm, en, en el casi 100% de las actividades ...sobre todo las que tienen que ver con el trabajo normal... ...el gobierno lo único que ha permitido hacer son digamos, las, las actividades mínimas y ultra necesarias... ...que tienen que ver con la alimentación, la provisión de farmacia y todo lo que tenga que ver con el aspecto sanitario y de seguridad... ...todo el resto de actividades está absolutamente parado, eh, está detenido y por supuesto muchos muchas empresas muchas pymes muchos autónomos muchos instaladores como nosotros por supuesto que están sufriendo mucho estamos sufriendo mucho porque nuestras nuestros negocios nuestros trabajos ahora mismo están parados en lo que hace a la actividad normal por eso quería hacer este directo un poco para, para dar ánimos un poco para dar ideas y eh, saber que esto va a pasar, va a dejar muchos mucha gente, sí, puede ser que hasta arruinada, pero de alguna forma va a obligar a muchas otras personas a reinventarse y a, y a dar un paso más adelante de lo que estaban haciendo antes. Eh, para que tengan una idea, o sea, lo que, todo lo que se venía haciendo antes a partir de, de, de, de que terminen estos, estos confinamientos obligados eh, va a cambiar, es decir, el mundo ya ha cambiado el mundo mmm, ya no va a ser lo mismo que, que, que fue y nos vamos a encontrar con personas que, que se dan cuenta de que hay que hacer eh, otro tipo de enfoque sobre el trabajo de normal y otras personas que, que, que no se van a poder adaptar y se van a quedar atrás mi propuesta es ayudarlos a eh, a entender este nuevo paradigma de trabajo que se viene y um, a tener digamos una previsión que puedan ustedes tener unas herramientas para empezar a trabajar ahora en casa para que de aquí dos semanas tres semanas o cuatro semanas, cuando todo el mundo tiene que salir a la calle, eh, estén más fuertes estén más preparados que otros, que ahora mismo se ven muy perdidos y que lo único que están haciendo es matar el tiempo con Netflix o con, o con películas o con redes sociales, pero sin ningún tipo de productividad. Entonces, eh, lo dicho, Vamos a ir avanzando sobre algunos temas. Lo primero que, que necesito que, que entienda la comunidad es que eh, si nosotros no, no entramos de lleno con, con, con el tema de, la, de, de Internet, de las redes sociales, de todo lo que tenga que ver con trabajar en red, eh, van a sufrir mucho. Van a sufrir mucho para obtener clientes, para trabajar, para tener un nivel de vida aceptable. Eh, el mundo ha cambiado y ahora mismo con toda la gente encerrada, la gente además se está dando cuenta que eh, el, tema, el tema de solicitar servicios, por ejemplo, para el caso del aire acondicionado, pero puede ser para cualquier otro tipo de servicio, desde la casa, desde el teléfono, desde, lo, desde la computadora... Eh, es, ya no es un, una opción sino que es un, un hecho del día a día ahora para, para poder subsistir y cuando esto termine la gente querrá seguir solicitando servicios desde los teléfonos o desde las computadoras por lo tanto nosotros como trabajadores y como todos los otros sectores de la economía necesitamos estar presentes en, en las redes sociales, en Google, en los teléfonos, básicamente, en Internet, para que la gente encuentre nuestra oferta de valor y pueda optar a nuestros servicios. Entonces, esto es muy importante que se entienda, porque si eh, la comunidad de instaladores de aire acondicionado, yo todavía veo que hay muchos que ya cambiaron el chip, y están alineados, están formándose, están intentando eh, hacer cosas. Pero muchos eh, se resisten, se, se quedan aferrados a la vieja guardia, a los viejos. a la vieja forma de, de hacer publicidad o de darte a conocer con, con folletería, con, esperando que, que el boca a boca el boca a boca es importante, pero es un 15% de, de, de, de tu flujo de, de clientes nuevos. Es, es, no es suficiente para tener la salud del negocio. O sea, está bien, pero tú necesitas mucho más para tener una, una salud en tu negocio de instalación de aire acondicionado. Por lo tanto, necesitas, que, necesitas aprender a utilizar o delegar en alguien más que te ayude a, que, a tener presencia en internet para tener llegada a muchísima más gente, a tener llegada a decenas de miles de personas antes que la competencia. En otros tiempos, posiblemente, si había pocos profesionales, pues no era necesario porque cada uno eh, agarraba una guía de páginas amarillas, te buscaba, como había pocos te llamaba y la, y la demanda era tan grande que no había problema, no había necesidad. Pero hoy en día, solucionar el problema del aire acondicionado para cualquier domicilio está al alcance de subirse a un coche y, y ir a un almacén eh, grande, a una gran superficie, un centro comercial, comprarlo y listo. No tiene más que hacer esto. Por lo tanto, nosotros, como instaladores autónomos, como profesionales que no pertenecemos a los grandes almacenes, Necesitamos estar un paso por delante para que elijan nuestro servicio en detrimento de las grandes superficies. Entonces, la única forma de nosotros tener una ventaja competitiva contra los grandes almacenes es estar un momento, un rato antes en, en la mente del, del cliente. ¿Y ¿Cómo se consigue eso? Eso se consigue estando en el teléfono móvil cuando ellos lo están buscando. Con esto le vamos a estar ahorrando ese desplazamiento a la gran superficie a, a buscar un aire acondicionado. Por otro lado, esta es una ventaja ahora mismo con la crisis del coronavirus, porque eh, esta crisis lo que va a provocar los próximos 12, 18 meses, 24 meses, es un cierto miedo, temor a la gente a quedarse, a, a desplazarse a lugares con con grandes aglomeraciones de gente. Por lo tanto, para el consumidor va a ser mucho más eh, fácil y fiable eh, solicitar un servicio desde un anuncio, por ejemplo, en Facebook o de Instagram o de Google, para que un solo instalador le resuelva el problema y se desplace al domicilio directamente, es decir, sin tener que salir de casa cada persona a buscar un aire acondicionado. El otro tema que quería comentar es que, eh, sobre todo ahora para el hemisferio norte, estoy hablando de México, Estados Unidos, Centroamérica, Europa, que ya tenemos el verano muy cerca, lo que va a suceder es que, aún con la crisis que se viene eh, importante, al final de cuentas, como, como siempre ha pasado hasta en los momentos más duros de la historia de la humanidad, las personas que se lo pueden permitir no van a eh, dejar de, de solicitar confort. Es decir, una persona que, que ahora mismo por toda la crisis se va a ver obligada a quedarse en casa, cuando lleguen los días de calor, si su aparato de aire acondicionado se, se rompe, tiene algún desperfecto o hay que cambiarlo, no, no va a, a desistir de cambiarlo si se lo puede permitir, como hay mucha gente que sí, hay mucha gente que no pero hay mucha gente que sí que se lo puede permitir y lo que va a hacer es y, y solicitar el servicio de un instalador que le vaya a arreglar o a reemplazar el, el aparato estropeado y cómo va a solicitar esa, ese servicio, lo va a solicitar sencillamente eh, viendo que ese servicio lo va, lo va a encontrar en el teléfono móvil o en, el, o en la computadora de casa. Por lo tanto, más que nunca, tenemos que tener presencia en Internet para que cuando lleguen estas solicitudes, nosotros seamos los primeros en llegar y dar servicio. En este contexto que les estoy contando, hemos hablado que eh, la gente se va a quedar en casa. Por otro lado, es muy importante también el otro punto que quiero comentar, es que la gente cada vez valora más el tiempo. Aquí en España y en Europa en general, eh, y seguramente llegará el, de luego a Latinoamérica en pocos meses más o igual sí, meses, eh, la, la intención de la gente a eh, perder el tiempo, entre comillas, eh, to, tomando el coche para desplazarse un sitio a una gran superficie a hacer compras, prácticamente está desaparecido. O sea, a la gente ya no le gusta perder el tiempo en hacer compras que las puede resolver a golpe de clic en un, en, un, en un teléfono o en una computadora por lo tanto más que nunca las personas están abiertas a solicitar presupuestos de profesionales desde internet entonces en este contexto que les comento se van a presentar como te digo dos tipos de profesionales un profesional que ahora mismo puede que esté eh, agobiado, frustrado y con mucha angustia en el cuerpo porque no, no se ve con las herramientas de afrontar los meses que viene con garantías. Y aquellos profesionales que eh, no pensamos en eso y, y sí pensamos en buscar las soluciones para que nuestro negocio salga adelante. El tema del aire acondicionado va a seguir funcionando ahora en los meses de calor por supuesto no con el, con el vigor y con el flujo que lo venía haciendo antes pero sí que va a ser va a seguir funcionando para las personas que lo que, lo, que así lo soliciten por lo tanto eh, solo los profesionales que tengan eh, la disciplina y la capacidad de ponerse a aprender estas habilidades para, para tener presencia online van a eh, atravesar, van a, van a sobrevivir a esta crisis y van a salir más fortalecidos porque los otros van a caer y los que aprendan estas habilidades se van a quedar y se van a quedar además con todo el mercado. Por lo tanto, te invito a que seas de los, de los del segundo grupo, de los que se arremangan y se ponen a aprender estas habilidades para poder estar presente en los teléfonos móviles de todas las personas que te rodean en tu comunidad, ¿vale? Entonces, vamos a pasar a, ser, a hablar de la, del primer concepto. Lo primero que necesito que, que, que hagáis ahora en estos días que estamos confinados, que tenemos tiempo y tranquilidad para pensar, es... Necesitas diseñar lo que va a ser tu oferta de valor. ¿Qué quiero decir con la oferta de valor? Vamos a hablar de la oferta de valor. Esto es muy importante para ponérselo fácil al cliente. Ya sabemos que tú como profesional de la instalación de aire acondicionado haces un montón de cosas. Haces aire acondicionado grandes, pequeños, de domicilio, de locales comerciales, de restaurante, de mantenimiento, todo lo que quieras. Tú puedes hacer un montón de servicios en relación al aire acondicionado, la refrigeración, la línea blanca. Eso es innegable, pero eso lo sabemos tú y yo y los del gremio. Pero... El cliente que está en su casa y que es un contador o un médico no tiene ni idea de lo que significa el abanico de posibilidades que tú como profesional puedes ofrecer. Por lo tanto, se lo tienes que poner muy fácil. ¿Y cómo se lo ponemos fácil al cliente? Nosotros lo primero que vamos a decidir es si vamos a trabajar mayoritariamente al al cliente final, de domicilio, si le vamos a trabajar al cliente empresa o, eh, o a ambos. Yo le sugiero, bueno, según el caso y la capacidad de cada uno de, de, de inversión que tenga para hacer luego la publicidad correspondiente, que se decante por alguno. En mi caso, que yo tengo presencia en cinco provincias de España, solamente trabajo para el cliente final de domicilio y además eh, solamente me anuncio en ese sentido al final lo que termina pasando es que te llaman también por otro tipo de, de, de problemas pero bueno eso ya es secundario le, le, se, lo, se lo presupuestamos y lo trabajamos pero la oferta de valor que yo estoy proponiendo en las publicaciones de, de la Facebook, de Instagram Siempre va en torno a dos cosas, o a, dos, o a los dos aparatos clásicos de domicilio, que son el aparato de 2 kilovatios para una habitación normal o de 3 kilovatios para un salón comedor de un piso de un departamento estándar eh, aquí en España. Esto es mi oferta de valor, es decir, es, soy muy claro y muy concreto a la hora de anunciarme. Yo le estoy mostrando mi anuncio a a un ciudadano español, normalmente de una familia, que tiene entre 30 y 45, 50 años y que lo único que quiere es llegar a casa y estar eh, fresco y que no haya problemas. Y esta persona normalmente compra un aparato de bomba de calor de 2.000 o de 3.000 kilofrigorias para climatizar la habitación o el salón comedor y punto. Esto es la mayoría de los casos, entonces, eso es lo que yo, esa es mi oferta de valor, es decir, eso es lo que yo le propongo en un anuncio. Digo, mire, mi, mi empresa de Camilo Sebastián tiene un aparato de 3 de 3 kilovatios con la instalación básica o estándar que va hasta unos 4 o 5 metros de distancia entre el compresor y el split interior que tiene un coste, vamos a decir, entre el aparato y la instalación básica de 800 euros 800 dólares al cambio sería así hablamos en dólares o euros Eso lo pongo todo en una oferta de valor única en un anuncio entonces el cliente cuando lo ve en su teléfono móvil lo tiene ya lo tiene bastante claro es decir acá tengo una persona un profesional que me ofrece un aparato de una marca reconocida con una potencia que me sirve para este espacio y que tiene un precio cerrado al 95% si es una instalación básica o estándar. Ya está, no hay que decir más nada. Esta persona que puede ser un médico o un contador no necesita mucho más para tener una idea mental de lo que estamos hablando. Si no hacemos esto, simplemente ponemos instalador de aire acondicionado, el, el, el cliente... Tiene muchas más hipótesis en la cabeza, le genera más estrés y más inseguridad. Y al final, en vez de, de ponerse a comentar mucho con un profesional, pues puede que vaya una, a un centro comercial y lo resuelva eh, un día de estos que va a hacer una compra del supermercado, por ejemplo. Entonces nosotros se lo tenemos que poner muy fácil. Y se lo vamos a poner fácil exponiéndole una oferta de valor muy concreta. Que luego el cliente necesita otra cosa, no pasa nada porque... Lo que el cliente quiere ver es por lo menos una cosa muy clara, que esté muy concreta y definida. Perfecto, ya sabemos cuánto vale un aparato de 3 kilovatios con instalación. Y luego, si me voy más arriba o más abajo, pues después puede variar poca cosa. Y ya se pondrá en contacto y nos dirá el qué. Pero nosotros ya se le hemos puesto fácil: eh, le hemos puesto fácil el hecho de que él haga clic en nuestro anuncio y nos solicite ya el presupuesto ya tiene mentalmente una foto con un precio de lo que nosotros le vamos a ofrecer. Esto también nos a nosotros nos da una, una ventaja competitiva porque como todos los otros no están haciendo esto, simplemente eh, en algún caso, por ejemplo en las grandes superficies simple, simplemente ponen el precio del aparato pero no de la instalación, o otros profesionales no ponen ningún precio, entonces hay más duda, hay más incertidumbre, entonces se lo estamos poniendo más difícil. Nosotros al tener la oferta de valor concretada, definida, ya le estamos quitando hierro al asunto y se lo estamos poniendo fácil para que, se, para que nos elija a nosotros. ¿vale? El precio, por supuesto, nosotros como profesionales vamos a ser inteligentes y vamos a tener un precio de mercado levemente inferior por muy poquito a lo que puede ser una, un servicio que provenga de la competencia de grandes superficies o de grandes almacenes porque ellos tienen gastos de alquileres de publicidad que nosotros no tenemos por lo tanto nosotros podemos cobrar un 10% menos y aún así ganar dinero y tener un precio más competitivo para el cliente vale entonces eh, esta es la el tips, esta es la, la reseña que quería hacer hoy para los instaladores es decir vamos, yo me voy a conectar ahora estos días regularmente para ir hablando y avanzando sobre temas pero sobre todo hoy la, la premisa es o el primer trabajo que tenemos es sentarnos a pensar cómo vamos que, que tenemos que estar más fuertes cuando pase esta crisis que muchos van a caer y los que estemos a la altura de la circunstancia y nos preparemos vamos a sobrevivir y nos vamos a hacer más fuertes y además nos vamos a quedar con el mercado y sobre todo mucha gente no va a dejar de comprar aire acondicionado entonces eh, hay que saber mucha gente por ahí ahora está la uy ahora hay una crisis esto se va a caer no va a comprar nadie sí que van a seguir comprando pero van a comprar le van a comprar a los que se estén anunciando, a los que tengan presencia en el, en el canal online o donde sea. Porque si tú no tienes presencia, no te conocen, no te ven, no tienes visibilidad y por supuesto no existes en, en definitiva para el cliente. Entonces es muy importante tener esta estrategia ya coordinada. Nada más por hoy, vamos a dejarlo aquí y espero que esta conexión en vivo les haya servido para ir avanzando sobre esta situación tremenda, mundial, que estamos viviendo pero nosotros somos, somos emprendedores, somos fuertes nos caemos y nos levantamos nos caemos y nos levantamos y seguimos para adelante y estos tips que yo les voy dando para darles fuerza, para darles trabajo espero que los sigan aprovechando y me, y me pasen las preguntas en los comentarios de los videos les quiero dejar muy buenas noches aquí estamos ya casi 12, 25 horas de noche madrugada y eh, espero que tengan un excelente día eh, para los que están de día y de noche para los que están de noche. Hasta luego y será hasta la próxima conexión en vivo.